Llegamos a la mitad de la semana, estamos en miércoles y como todos los miércoles tenemos el segmento de Valenza. Hoy algo interesante, Nancy. Sí. Hay muchos que tienen algunos ahorros en este momento, que han ido ahorrando eh, durante este último tiempo y dicen, tengo ganas de invertir. Uh -huh. pero ¿Cómo tengo que hacerlo? No sé cómo hacer para invertir, por ejemplo, en la bolsa. Ay, pero debe ser re difícil, ¿Se puede? no? Porque la bolsa. ¿viste? No bueno, se puede, claro. Uno siempre escucha Ajá. las bolsas mundiales, las bolsas. Caída la... en la bolsa, alza, en la, en la bolsa. Mixta. ¿No? Claro, ¿se, ¿se puede o no se puede invertir? Bueno, vamos a hablar con el contador Diego Suriani, que nos va a sacar todas las dudas. ¿Cómo andás, Diego? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Hola, Nicolás, hola Nancy. Buenos días, ¿cómo están? Eh, veo Bien. que. Bien. Eh, en casa nuevamente. Hoy no, estamos en casa, sí. Ajá. sí, sí. Pero ya, la atención eh. en Valerza sigue siendo normal, Diego. Sigue siendo en la oficina, sí. En, en este caso, ah, no. estoy... Así que, este nada. Hoy, hoy el tema de invertir en la bolsa. ¿Vos sabés que el, el, en Argentina el 5% de la población invierte en la bolsa? mientras que en Estados Unidos 9 de cada 10 personas invierten. ¿no? Es decir, 90%, 90 de las personas de Estados Unidos invierten en la bolsa. Para digo, eh, y, eh, y, y acá hago, hago un parate, digo, eh, esto es porque la gente acá, por ejemplo, en Argentina, como decíamos con Nancy recién, desconoce de cómo hacer una inversión en, en la bolsa. ¿Es fácil, es difícil? Es, es muy fácil. Uh -huh. el, el, ahora vamos a ver por qué. Además, o sea que es un círculo virtuoso, porque vos cuando invertís en la bolsa, lo que está haciendo la familia es destinar parte de su ahorro a las empresas. Entonces las empresas, con ese fondeo, producen bienes, contratan personas, esta producción de bienes y servicios baja el precio porque hay competencia y genera más ahorro a la familia, porque ahora adquiere bienes a menor precio. Ese ahorro de nuevo, de nuevo se canaliza en el, en el mercado de capitales y genera más inversiones. Bueno, es un, un círculo virtuoso muy interesante que Estados Unidos ha sabido aprovechar muy bien y que nosotros, como, como te digo, los números muestran que somos, este, tenemos una poca cultura de invertir en la bolsa uh -huh. y es sencillo. La bolsa en sí es una sociedad, no es una empresa. Vos para invertir en, una bol en la bolsa necesitas dos cosas. La primera es una cuenta bancaria. ¿sí? Entonces vos necesitas una caja de ahorro, una cuenta corriente. Ahora, no tenés cuenta corriente ni caja de ahorro, vas a estos bancos virtuales, estos bancos digitales, como por ejemplo... Eh, Willow o Brubank y, este, y bajas, vas a la Play Store del teléfono, el triangulito, sí. bajas la aplicación, te sacas una foto de ahí y a las 24 horas tenés una cuenta bancaria, una caja de ahorro gratis, no tiene costo Ajá. en absoluto y lo haces. El segundo requisito para invertir en la bolsa es tener una cuenta de inversión. Esta cuenta de inversión la hace a través de un broker, tiene no, un distinto nombre: broker, alic, sociedades de bolsa agente bolsa, bueno, eso es lo mismo, es una empresa que se dedica a comprarte a vos lo que vos querés invertir, y para eso vos tenés que abrir una cuenta comitente, se llama, que es una cuenta donde vos, en la cuenta bancaria vos ponés planta, en la cuenta comitente vos ponés títulos o valores. Ahora, para abrir esa cuenta, de nuevo, teléfono, vas a alguna de estas miles de cuentas que hay, que son, por ejemplo, Coen, por ejemplo, Invertir Online, por ejemplo, este, Balance, entonces vos buscas en la Play Store Balance, te bajas la aplicación y te sacas una foto, DNI, te van a pedir el CPU, que ya tendrías que tenerlo. Sí. Y después que vos te pones esto, te van a hacer todo, te van a hacer tres preguntas. La mayoría, en la mayoría de los casos es no, no, no. O sea que ya, ya desde ahí vamos, te voy a admitir que son tres no. ¿Cuáles son estas tres preguntas? Es, es, si sos ciudadano estadounidense, la mayoría no, si sos, pone sí, pero bueno, es una de las preguntas. La otra pregunta es... Sos políticamente puesto, o sea, sos político o tenés vinculación con, con la mm. política Dios me libre, ¿no? Y tercero, si sos estás, este, alcanzado por la UIF, o sea, sos sujeto obligado que informa a la UIF, si sos seguramente vos sabés. Entonces, en la mayoría de los casos va a ser: no, no, no. Con eso, en 24 horas tenemos una cuenta de inversión, una cuenta comitente. Ya tenés, y también es gratis, sin costos, desde tu, desde tu teléfono y de tu casa. Vos acá lo que hiciste fue tener dos, dos puntas, banco, cuenta comitente. Ahora, ¿cómo hacemos para comprar algo? Entonces sí. vos, desde tu cuenta comitente, que tenés que tener plata, tu inversión, transferís a la cuenta del agente bolsa que te acredite en la cuenta comitente. Entonces vos le transferís a la agente bolsa, le transferís a Coin, o le transferís a Invertir Online, que tiene una cuenta bancaria, y ellos te acreditan esa plata en tu cuenta de inversión. Y vos a partir de la cuenta de inversión podés hacer compras, y ahí vas a invertir. Hasta ahí todo es, no tiene costo, uh -huh. es sencillo, es fácil, y como te digo, desde tu casa, en dos días tenés el alcance a hacer muchísimas operaciones y con todo este círculo virtuoso que se genera en la economía por, por hacer este tipo de inversiones. Generalmente se dan dos grandes tipos de inversiones. Una inversión son en empresas en las que vos sos socio, te asociás a una empresa, sos accionista, compras las acciones. Entonces, vos vas a tener una rentabilidad que va a ser variable porque va a depender de cómo le vaya a la empresa, si gana la empresa, si pierde claro. o si, si reinvierte. Claro. Y de la cantidad de acciones que tengas. Ah, ¿Cómo? Y de la cantidad también de acciones que, que tengas, ¿va a depender eso también? Exactamente. Claro. Sí, exactamente. Por un lado, entonces vos tenés una, una inversión que va a ser variable, ¿no? Que va a tener una rentabilidad futura. Y si no puedes hacer inversiones en las que vos le prestás a la empresa o a los estados, entonces es una inversión de deuda, entonces vos ahí vas a, re vas a recibir una serie de, de cobranzas o de pagos y una tasa de interés. Mm -hmm. Son las dos grandes fuentes, podemos hablar de cada uno, porque lo, con lo complejo no es invertir en la bolsa, sino es saber en dónde, cuáles hay claro. miles de, claro. miles de inversiones distintas alternativas, distintas riesgo. Uh -huh. Así que, nada, es simple, fácil, lo podemos hacer de la casa, lo podemos hacer online, no tiene costo. Entonces, invertir en la bolsa, hasta ahí es muy sencillo, Tenemos que perder el miedo. La mejor alternativa siempre es invertir en aquel rubro que yo conozco. ¿no? Yo conozco, por ejemplo, las inversiones este, en real estate, o yo trabajo en YPF, entonces conozco a la empresa, o yo trabajo en no sé, Macelín en particular, que conozco la empresa. Entonces, puedo empezar... En ese rubro, en el rubro que yo conozco, comprando eh, deuda, ¿no? comprando acciones, comprando obligaciones negociables, no valerse está ahí también la posibilidad de comprar obligaciones negociables en el mercado. Bueno, tenés un mundo de alternativas que va a depender del perfil del inversor. Pero llegar hasta ese punto donde vos podés comprar acciones de Coca-Cola, así, así a ese extremo, este, es fácil y, este, y es a unos links de, a distancia con unas ventajas en el mercado, en la economía real, muy interesantes y que, bueno, estamos promoviendo a todos los inversores. Diego, ¿y de cuánta plata estamos hablando? Sí, iba a preguntar lo mismo, Nancy. Porque hasta ahí está genial, yo digo, ya mismo lo hago. Claro. Pero, ¿de cuánto hablamos, más o menos, para empezar, por ejemplo, a comprar acciones de determinada empresa? ¿Tiene que ser en dólares, Diego? no. no. Hay inversiones, tenés las distintas inversiones, podés, podés hacerla en dólares, podés hacerla en pesos. Las inversiones no tienen límite, vos podés invertir mil pesos, Ajá. 500 pesos, vos podés, no, hay, no, hay, no hay una cantidad mínima. Existen algunos que sí te piden una cantidad, por ejemplo, eh, hace poco vos querías comprar una cantidad de, de eh, Amazon y Amazon vos para comprar una, no podés comprar una acción, tenés que comprar 10 acciones, o 5 de 10 acciones, entonces bueno, ahí necesitaba un capital de 100, 200 mil pesos. Pero hay acciones muy baratas, acciones de 2 pesos, hay acciones... O sea, vos podés entrar a operar sin, sin, sin restricciones, no hay límite. En ese sentido, puedes hacer con mil pesos, con 10 mil, con un millón, eh, no hay límite. Ahí, ahí depende también la empresa, ¿no? digo Yo imagino que acciones de... Dos pesos, diez pesos, supongamos. Eh, ¿Eso también sí. depende de la empresa y de, por ahí de la confianza que haya también con esa empresa? Depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. La cantidad de acciones, la, la capitalización bursátil, depende de la expectativa de crecimiento. Depende de un montón de cosas del valor de la acción. ¿no? Uh -huh. Bueno, hace poco, no sé si fue tal tanto, pero la acción de Tesla, que es la, la sí. empresa este, que hace autos eléctricos, cayó pero impresionante. Y, este, y estaba supervaluada, sobrevalorizada, entonces no dependía ya de los fundamentales, sino dependía ya de lo que produce y lo que vende la empresa, sino de, de qué tan popular internacionalmente es, entonces eso hace que claro. el precio sea muy alto, y ahí es donde tenemos que tener cuidado y saber dónde invertir. Y para Pero que tengamos presión, en cuenta, Diego, porque hay muchas variables, ¿no? Como vos decís, mira, una empresa número uno... Eh, ha caído, ha caído uh -huh. y por supuesto se vio también reflejado, ¿no? Pero por ejemplo, pongamos un número más o menos realista: dos mil pesos, ¿Dos sí. tres mil pesos. Uh -huh. Una persona cuenta con tres mil pesos, los quiere invertir en la bolsa. ¿Cuándo empieza sí. a ver las ganancias? Y si hay algún porcentaje más o menos, por supuesto que va a depender de cada uno de, de las empresas, de las acciones que, que vos no nombrabas, pero más o menos hay algún porcentaje de ganancia. No, hay muchísimos porcentajes de ganancia, no hay uno solo. Vos que Bien. podés ganar 80%, 200%, podés ganar con un súper riesgo, porque esto hay riesgo rentabilidad, así como podés ganar mucho, podés perder todo. Sí. Este, o podés ganar muy poco, simple, rápido, en poco tiempo, días, que de 5, 7, 10 días, tenés fondos de inversiones que te pagan los 10 días, los 5 días, o sea, podés invertir 2.000, 1.000... Y depende mucho de la, del inversor, qué tan adverso el riesgo sea. Si vos no querés tener riesgo, entonces la rentabilidad baja. Claro. Entonces, si, vos me, si yo te digo, bueno, la rentabilidad termina siendo muy parecida a un plazo fijo, y bueno, pero en el plazo fijo, ¿qué riesgo tenés? Tenés muy bajo riesgo. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, este, en, el, en el mercado pasa lo mismo, pero tenés un mundo de oportunidades porque podés invertir en acciones que están en dólares, o sea, aunque vos cobras en pesos, sigue el dólar, que puede ser el dólar contado con liquidación o el dólar este, oficial. También puede ser inversiones que tengan renta, hacer, comprar dólares, con las restricciones que hay hoy, pero también podrías comprar dólares. Entonces este, existe un mundo de alternativas. Inversiones que van a ir sobre un sector tecnológico, real estate, materias primas, al oro. Por ahí hay un montón de opciones que se abren en el mercado de capitales con dos aplicaciones simples del teléfono y gratis. No tienen costo ni de mantenimiento ni de operación. Cuando vos ya empezás a trabajar en la inversión, sí, la gente vuelve a tu cobro porcentaje. Pero hasta, hasta la apertura no hay, no hay costo. Uh -huh. Bien. Sí, es muy fácil, muy simple, y invitamos a todos que, que ingresen. Esto es un beneficio no para, para algunos, no únicamente para la inversión, sino para la economía en general. Y nosotros tenemos un mercado muy, muy chiquito en Argentina, que si esto creciera muy grande... Tendríamos la fuente para financiar. Pues fíjate, el mercado financia los proyectos. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto inmobiliario de viviendas a 10 años, ¿y quién me va a prestar el banco? Me dice, yo no te presto. Bueno, pero el mercado podría prestarme, pero si el mercado es muy chiquito, no tengo claro. cómo acceder a eso. Así Bien. que nada, vamos a empezar a trabajar ahí todo el mundo, no, no nos cuesta nada, es muy fácil. Y, este, ...y tiene un, un beneficio generalizado en la economía. Diego, cualquier consulta, la gente que quiere preguntar sobre este tema... ...y sobre otros temas, a la gente de Valerza, ¿dónde tiene que llamarlo? ¿Cómo consulta? tiene que contactarse? Nos, nos buscan por las redes sociales, por, la, por, por, por por Facebook o Instagram... ...o si no nos buscan, nos mandan un correo electrónico a info.valerza.com.ar uh -huh. ...o en, la, en las páginas también puedes encontrar... O si no, este, este video lo subimos en YouTube, sí. este, en Valerza. Así que por las redes sociales, por todos los medios, nos pueden encontrar para el asesoramiento de las inversiones. Estamos al pie del cañón. Así que no, nos vemos la, la semana que viene con más información y presión Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego.